Así es, para todos los que nos están escuchando en este momento, eh, sí, si, así es, si están escuchando un tono diferente, una dicción diferente, precisamente porque nuestro amigo Denis es de Costa Rica, ¿verdad? Me estabas comentando sí. que son 60 millones de habitantes. No, no, no, no, muchos, muchos, No, somos como 6 millones 6, de habitantes. Ah, eh, eh, es menos. que le aumenté el cero. Sí. Bueno, platícanos ahora del grupo, ¿cómo nace Cazador Nocturno? Bueno, Cazador Nocturno es un grupo que tiene muchos años en Costa Rica, tal vez no, no ha tenido mucha consolidación, pero ha sido un grupo que ha sido muy constante. Por ejemplo, este bueno este, el, el guitarrista que, que es como el líder del grupo se llama Alan. Él es el que creó el grupo y se fueron adheriendo los, los, los otros. Músicos, yo soy una reciente adquisición en 2016, pero sí, ya tenemos este bastante cuatro años tiempo. prácticamente. Con ellos tengo cuatro años sí. y eres el vocalista, el vocalista sí, nosotros ahí, ellos hacen coros también, tratamos de... ¿Y hacer. ellos eh, cuánto tiempo tienen ya como agrupación? Eh, bueno, Yo, bueno, los originales Los originales, Cazadores Nocturnos, bueno ellos andan, este, creo que 2007, 2009 o sea que ya por tienen ahí ratito, andan, son bastantes ratos sí, Más de 12, 13 años en, Sí, las canciones, las canciones fueron hechas unas fueron hechas hace bastante tiempo y este, y fueron desarrolladas, fueron desarrolladas hasta que el diciembre, primero de diciembre, ya casi cumplimos un año, por cierto, del debut del disco al fin del tiempo, este, hasta, ese, hasta ese momento se pudo consolidar como una banda que ya tiene un disco de estudio completo y presentable. Sí, se oye muy bien el sonido, identifiqué eh, muy rápido el género, eh, ya ves que estuvimos muy temprano aquí en la radiodifusora escuchando pues un poquito de lo que es cazador Nocturno ¿Cómo se identifica eh, la agrupación, qué géneros, con qué se identifican, qué sonido que, o son eh, dispersos al momento de hacer música, están innovando? A ver, cuéntame esa parte. Bueno, este, somos del género heavy metal, tenemos influencias, por ejemplo, Rata Blanca, este, tal vez de géneros españoles de heavy metal como este, Warcry, Cry, Zaratoga, este también este, se podría decir que, que hay este, ciertos elementos musicales que hemos añadido en las canciones, inspirados en grupos también en inglés, este, que puede ser de este Halloween, puede ser este Iron Maiden, más o menos así va como va ese rollo, pero tratamos de mantenernos en la parte de heavy metal.